que después eh, van a trabajar en distintos lugares del país y que van a ser eh, no solo maestros, sino eh, gente que generó líneas de pensamiento, que llevó adelante eh, estas cuestiones y que la escuela normal, a pesar de que eh, tal vez uno pudiera pensar que por su propio origen, de eh, su propio nombre, o sea, de establecer normas, de eh, seguir un determinado camino y demás, eh, generó una gran libertad de pensamiento que eso se vio reflejado en eh, sus docentes eh, que después se esparcieron a lo largo del, del país, ya te digo, eh, con eh, su, propio, su propio pensamiento. O sea que la provincia de Entre Ríos, hacia fines del siglo XIX, con el desarrollo del normalismo, se convirtió, podríamos decir, en un foco educativo que trascendió las fronteras eh, provinciales y se extendió hacia todo el territorio nacional. Es una zona rural, zona inundable, porque cuando hay crecientes tanto del arroyo Nogoyá como del río, se corta el camino, se corta la entrada por la creciente del arroyo Nogoyá y no nos permite llegar a la escuela. También se, si es fuerte la creciente se inundan casas que tienen que salir de su vivienda y trasladarse a otros lugares. La finalidad nuestra es, este, todo lo que llega a la escuela invertirlo en el chico, sí, también en lo más necesario de la escuela, vidrios, cerraduras, eh, pero para otro, es una escuela que ya le digo tiene 105 años. ¿Quién? ¿Quién eh. paseaba su mascota? ¿A ¿Quién paseaba su mascota? A papá. A papá. Papá, muy bien. Vamos a otra. Yo comencé a dar clases en la escuela de departamento La Paz ¿Quién preparaba la clima sí, personal la único era Era muy joven en ese es entonces culpa, Ahí otra. comencé a trabajar en una suplencia de un año y algo Y después no me gustó, me sentí muy sola Y, y ya empecé a, supl a suplencias en, en, en la provincia de, Siempre en la provincia de Entre Ríos, pero más cerca me vine y casi trabajé en el departamento Victoria por lo general. Una sola vez estuve en el departamento La Paz. Después todo el departamento Victoria. Cuando fui, cuando fui maestra rural, que eh, también en el campo es más difícil, mucho más difícil porque no tenía las maestras viejas para recurrir. Estaba sola. Cuando entré era yo y un maestro. Nada más. El maestro con la sabiduría de sus años y este, que tenía cuatro grados, y yo que tenía tres, primero, segundo y tercero. Te aseguro que esa escuela de campo fue la que a mí me dio esa fuerza como para seguir siendo docente, ¿no? Me acuerdo hasta de los nombres de los chicos, los serenos, los García, los Baigan, o sea, y eran a lo mejor 15 alumnos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que te da vos, ese impulso, ¿no? Llegaban a caballo, ¿entendés? Yo iba con un portafolio y siempre me siempre me gustó ir de, de, de corbata a la escuela y, o sea, y bueno, ¿no te encontrabas ahí? De corbata en el medio del campo, ¿verdad? Y, y bueno, y charlando con los chicos y bueno, los juegos de los chicos, este, todo relacionado con el campo, el correr, el, el, el caballo que venían, cuatro o cinco este, juntos. La verdad, uno dice, bueno, eh, alguien le puso acá por algo, ¿no? A trabajar en lengua, vamos a aprender una letra nueva. ¿Listo? Déjalo para dentro. Ahí. ¿Qué es lo que ven ustedes acá arriba de la heladera? ¿Mm? Pájaro. Pájaros. ¿Y dónde están esos pájaros? En una jaula. Hoy vamos a aprender a escribir la letra, la palabra jaula, la jota de jaula. Vamos a aprender. ¿eh? Esa letra, la jota de jaula. Vamos a dibujar. No igual como está arriba de la heladera, pero parecido, Nati, ¿sabes? El ganchito, porque colgamos afuera en el patio las la aves. ¿eh? Voy dibujando acá al costadito la J de jaula. Tiene un sonido fuerte la J, ¿eh? Cada, cada escuela es hija de su contexto y en eso tiene que, que trabajar. Pero si uno, digamos, le leitmotiv de, de, de, de un docente es por los alumnos. Si uno no está por los alumnos, está en un lugar equivocado. Entonces, esto quiere decir que, que uno tiene que disfrutar con los grises, tiene que aprender a enojarse, tiene que actuar de enojado. Porque también, claro, eso tiene que aprender porque si, no, si uno se enoja en serio, le hace mal. No puede trabajar. Entonces... Eh, todo eso este, tiene que ver con el docente Pero si uno no está por los alumnos ¿Para qué va a estar en una escuela? Si no, si no te enojas con los alumnos bien tomados Vas a sufrir eh, Si vos en una escuela secundaria no sabés que son adolescentes Vas a sufrir Entonces esto tiene que ver este, O sea, eh, si vos los querés Estás o sea, que queriéndolo bien Cuando hay que retarlo, hay que retarlo Cuando hay que felicitarlo, felicitarlo eh, Y la pasás bien, digamos Es tu lugar de trabajo a veces cuando vos no asumís eso, es donde sufrís, digamos. Es así. Eh, viste que, bueno, la, la dinámica de las escuelas, de todas las escuelas es así. Eh, y, y no todos somos iguales, esto no quiere decir que todos seamos iguales, todos tenemos personalidades personalidad diferentes. Eh, yo creo que es común a todos los maestros, a todos los docentes, que, que, que vienen a la vuelta, viste, de la vida, y te dicen, porque se acuerda usted cuando me dijo tal cosa. Y no uno no se acuerda, porque ellos para uno son muchos, pero uno para ellos es uno solo y, y voy a decir, sí, mira como te tomaba la palabra, a lo mejor uno no se acuerda lo que le dijo, pero sin embargo fue un consejo y yo creo que a todos los profesores, a todos los docentes eh, eso se devuelve en algún momento de la vida. La siesta zumbaba y el campo era todo de sol las langostas hacían Tic, tic, y las flores del aroma se balancea, balancea. La Argentina va a vivir una etapa después de la crisis del 29 y del 30 en la cual necesariamente este país agroexportador que se había conformado con la generación del 80 eh, en donde la agricultura había sido uno de los elementos en donde la inmigración se había podido instalar para desarrollar sus, sus actividades eh, a partir de la década del 30 necesariamente va a comenzar un proceso de sustitución de importaciones por la crisis mundial por lo tanto se va a dar un proceso de migración interna y de fuerte urbanización y en, en este proceso de urbanización y, y de sustitución de importaciones va a aparecer la necesidad de una mano de obra especializada que seguramente no era suficiente eh, la que existía en la época, o sea, estaban los talleres de los inmigrantes que se habían instalado en las ciudades, pero en la medida que va avanzando el tiempo y este proceso de industrialización se va eh, profundizando, se empieza a pensar en la necesidad de que eh, la escuela también tiene que ser el espacio en donde se pudiera dar este tipo de formación. O sea, correrse un poco de lo que era la formación, podríamos decir en líneas generales, más humanista y empezar a generar un esquema de educación que tuviera que ver con una formación para el trabajo, ¿no? o sea que eh, aquel que egresara de la escuela no solo estuviera preparado para incorporarse como ciudadano, o sea para gobernar o ser gobernado como era eh, el planteo de, de, de la Argentina moderna, sino también para comenzar a incorporarse a, ese, eh, a esa franja tan amplia que se necesitaba ahora que era de trabajadores especializados.